Vamos, vamos verga, verga, verga, verga Ahí está A ver, vamos a matar a las malditas cebollas Porque me tienen harto Espera, espera, espera, un hongo A ver, el hongo es bueno A ver, a ver, perfecto, perfecto Sí, sí, esto tiene todo el sentido del mundo Verga es no no no no. ¿Qué pensaste que me iba a morir. Nunca, nunca. Vamos, vamos, vamos, vamos con todos Vamos encendidos. Para, para, para. Para, para, para. Ay sí, te sale tu tío y te ganas decir, ah, vamos gato, vamos gato Mario. Vamos gato Mario. Perfecto, perfecto, perfecto. Cuidado que aquí te sale tu tío. Te sale tu tío, dije. A ver, a ver, a ver, Caefe.